Hola, ¿qué tal? Happy Monday. Feliz inicio de semana. Aquí estamos juntos, todos tan diversos, tan iguales y súper valientes. Vamos a continuar la segunda parte de cómo evaluar mi vida. ¿Cómo, cómo es que estamos en estos estados emocionales tan de tanta frustración? Preguntándonos... Eh, si lo habré hecho bien, si mis decisiones han sido las correctas, si ya tengo una edad y quiero, bueno, tener un poco la brújula de hacia dónde voy, eh, a qué me quiero comprometer la siguiente etapa de mi vida. Bueno, pues eh, yo te mostré en el vídeo anterior un ejercicio muy sencillo de coaching y hoy te quiero explicar cómo también puedes eh, de verdad continuar con una reflexión y concluir este ejercicio. Es una gráfica que hicimos, es una rueda de la vida, así le llamamos en coaching, es un círculo, tú lo puedes trazar, lo divides en ocho áreas para que sea muy práctico para ti. Estas ocho áreas tú las puedes dividir de acuerdo a tus prioridades, que son en realidad tus valores. Puede ser familia, tu familia de origen. Puede ser tan flexible esta herramienta que en lugar de familia de origen puedas dividir pareja e hijos. Puede ser tan flexible que tú evalúes tu entorno si es que tus metas ahora eh, se enfocarían a un cambio de residencia, de casa, eh, un mejor entorno para los tuyos. Puede ser que quites el entorno y pongas eh, relaciones Creo que es más importante en esta etapa de mi vida que yo me relacione y que tenga un poco de vida social y que me atreva a utilizar mi tiempo en estas áreas. Bueno, pues déjame explicarte que eh, tuve una cliente, en los psicólogos dicen paciente, los coaches, coaches decimos clientes. Mi cliente hizo esta rueda de la vida y observa fue muy interesante, te lo voy a compartir, porque quizás sea tu caso, sea esta situación en la que te preguntas cómo es que esto eh, puede pasarme si yo me he esforzado tanto profesionalmente y ahora me encuentro pues, con hijos pequeños, ahora me encuentro que no tengo la independencia económica que yo quisiera y no puedo disparar como yo quisiera. Y esta etapa, cariño, no es fracaso, se llama cambio, se llama transición, estás en una etapa en la que te estás desarrollando, en otros aspectos de tu vida. Entonces mira, Te la voy a explicar brevemente, esta persona tiene un nivel de satisfacción, recuerda que aquí vas a medir tu nivel de satisfacción, el tuyo, por lo que tú has logrado, no por lo que ha logrado tu pareja, o lo que has logrado con tu pareja, es individual. Esta persona tiene un nivel de satisfacción muy alto en familia, muy alto en pareja, muy alto en salud y sus triángulos muy, muy pequeño es el económico, es el espiritual, es el profesional. ¿Y esto que te, cómo, qué lectura nos, nos dice? Pues que esta persona pues podría, debería, de acuerdo a los estándares que todos nos exigimos, pues debería de estar más enfocada en lo económico y empujar en lo profesional y... Te quiero explicar, mi, mi cliente me dijo, no, así me gusta, esto me está desarrollando y quiero compartírtelo porque definitivamente hay etapas de nuestras vidas que están así, están en cambio y no nos vayamos hacia el estándar típico, tradicional de exigirte todo, todo a lo intelectual y lo económico porque puedes estar muy, muy enfocada en lo intelectual y puede ser que tu vida con tus hijos puede ser que esté requiriendo más atención puede ser que estés en lo económico disparado y tu eh, área en pareja completamente aplastada entonces son tus prioridades es tu rueda de la vida cómo la puedes evaluar pues de acuerdo a tus propios criterios y hay uno universal que es que tu rueda de la vida te lleve hacia donde tú quieres ir lo triste y lamentable es que tú llegues a una etapa en tu vida y esta rueda de la vida nunca te llevó, nunca te trasladó, no pudo girar, siempre estuvo muy desequilibrada, estuvo muy en un aspecto disparado y en los otros completamente descuidados. Puede ser que te dé mucha información, yo espero que sí, es una herramienta muy útil, muy sencilla. Que, que le puedes, de verdad, tómate un minuto, un minuto de tu tiempo, hacerla. Si no, no es el círculo, pueden ser unas líneas, pero que tú observes en tu propio concepto de éxito qué es lo que tienes en tus manos, a qué te vas a comprometer en los próximos dos años o en los próximos cinco años, eh, dónde quieres estar, eh, qué puedes esperar de ti, qué debes esperar ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues te envío un abrazo, un beso, feliz Happy Monday, mucha suerte y nos vemos el próximo eh, lunes. Happy Monday puede ser un lunes sí, un lunes eh, descanso y bueno, estaremos pronto en contacto. Un beso, un abrazo súper fuerte a todos, México, Argentina, Colombia. Adiós.